De manera ejemplar y drástica. No se puede permitir que se acaben con los recursos naturales porque desaprensivos quieran ganarse dos pesos y hacer lo que quieran con los recursos naturales, señores. Hace unos días yo vengo con ustedes reiterando el tema del cuidado y la protección al medio ambiente. Digo esto porque yo veo con mucho dolor la información que ha estado circulando en toda esta semana en diferentes medios de comunicación de que desaprensivos, abusadores y cobardes se atreven a extraer madera de la zona de las dunas de Baní, señores. A extraer arena de esta zona, donde esto es un paisaje natural, un paisaje que le ha regalado la naturaleza a los dominicanos y dominicanas. Un paisaje que es visitado a diario por cientos de dominicanos, pero un paisaje que también es un atractivo turístico de la zona de Baní. Este paisaje natural y esta biodiversidad que convive allí se ve afectada y se ve atacada porque desaprensivos se atreven a hacer atracción de materiales. Mire, estar allí, no solamente con el interés de sustraer lo que es la arena de esta bella zona de la duna de Baní, sino que se atreven a no pensar en el daño que esto significa para el medio ambiente. No pensar lo que significa las dunas de Baní prestarse para esto, señores. ¿Con cuánto dolor vemos nosotros este hecho? Donde no se entienda, no se sepa la importancia que tiene ese recurso natural para toda la República Dominicana, señores. El único desierto natural que existe en la zona del Caribe es la duna de Baní. El único desierto natural que son las dunas de Baní. Pero hay personas que por su condición pueden ser militares, pueden ser civiles, se atreven a todo sin importar el daño que le puedan hacer al medio ambiente y a esta zona, este ecosistema que convive allí con esta arena blanca, fina, y estas dunas de Baní, señores. Es lamentable tener uno que saber que se llevan a cabo este tipo de abusos. Un abuso contra la naturaleza, solamente un cobarde, un indolente de lo que son los recursos naturales se puede prestar a esto. Puede ser civil, puede ser militar, puede ser funcionario público. Esto no se le puede perdonar ni aceptar a nadie. No es posible que se lleve a cabo esta acción en contra de las dunas de Baní, señores. Eso es un dolor que tenemos los dominicanos y dominicanas, que no podemos permitir que esto se lleve a cabo. Pero eso es en las dunas de Baní. Porque precisamente en el día de hoy se dio a conocer una información que para mí me llena de mucha alegría y satisfacción. El director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto, tendió a conocer que suspendieron al coronel Elías Marte, alias Palabé, tras, tras la querella que depositó el Ministerio de Medio Ambiente. Palavé se prestaba a la extracción de materiales, mire, de la zona de Jaina. Precisamente tras la acusación del Ministerio de Medio Ambiente, el coronel Elías Marte, alias Palabé, de extraer de forma ilegal materiales y agregados en una mina ubicada cerca del río Jaina, fue suspendido por el director general de la Policía Nacional. Asimismo, mire, el general Eduardo Alberto Ten dispuso la realización de una investigación interna sobre las acciones del coronel e insistió que no permitiría que agentes de la institución violen la ley y menos la de medio ambiente, señores. Menciono este caso ante el dolor que tenemos los dominicanos por lo que está pasando con la duna de Baní. Qué bueno que el director de la policía anuncia la suspensión tras la querella que ha depositado el Ministerio de Medio Ambiente por la extracción ilegal de material en una mina improvisada en el próximo al río Jaina. Eso pasa en Jaina. Pero yo quiero unir esto. Ustedes saben por qué. Porque lo que están haciendo esto en las dunas de Baní también deben ser sometidos a la justicia. Y deben ser sometidos a la justicia de manera ejemplar y drástica. No se puede permitir que se acaben con los recursos naturales porque desaprensivos quieran ganarse dos pesos y hacer lo que quieran con los recursos naturales, señores. Qué bueno que el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto tende de inmediato suspendió a Palabé lo suspendió, porque no es posible que un agente de la Policía Nacional se preste a destruir y a dañar el medio ambiente, señores, de esta manera. Eso no es posible. Sea quien sea, como se llame y lo que sea, no puede acabar con los recursos naturales, de manera desaprensiva, con intención de hacer lo que quiera, donde esto no le pertenece, sino que esto es de todo. Señores, recursos naturales. Estamos destruyendo nuestra flora y la fauna. Estamos acabando con nuestros ríos y qué decir ahora el intento de acabar también con la tuna de Baní. Qué lamentable. De esta manera concluyo por el día de hoy con todos ustedes, como siempre, recordarles que estamos para servirle y colaborar ante cualquier situación o necesidad de su comunidad. Denuncias, quejas o reclamos que usted pueda tener, no la puede ser llegar a nosotros a nuestra línea de WhatsApp enfocado. 829 920 2795. Estamos para servirle y compartirla desde aquí para buscarle solución con las autoridades. Recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales arroba enfocado tv, donde colocamos cada día nuestro contenido en nuestro canal de YouTube arroba enfocado tv recuerde suscribirse y colocarle la campanita para que reciba las notificaciones y compartirlo con amigos y familiares como siempre yo Roberto robert gonzález agradecido plenamente a todos ustedes le digo ya hasta mañana cuando nos encontremos nuevamente en este su canal 24 para ustedes y nosotros poder estar aquí enfocado muchas gracias